Buen día, amados hermanos. Quiero compartir con ustedes mi testimonio. El día miércoles eh, yo tenía un gran dolor de cabeza, de estómago y un malestar general en mi cuerpo. Tenía la temperatura alta. Eh, por esta razón, pues no pude estar en mis clases, así que estuve acostado. Y cuando me recostaba tenía la sensación de querer vomitar, pero por alguna razón me paraba, iba al baño y no lo conseguía. Ya después, por la tarde, eh, escuché un mensaje de mi pastor principal. Puse mis manos sobre mi estómago y el dolor eh, y el malestar bajaron en gran manera. Eh, después, ya pude dormir un poco eh, antes de que empezara el culto de miércoles. Escuché de nuevo la oración, por los enfer eh, la oración grabada por los enfermos de pastor principal. Eh, puse mis manos sobre mi estómago y mi cabeza. Recibí un gran alivio, pero pues todavía me sentía con un poco de malestar. Eh, tenía la temperatura alta a 36.9 grados, que es demasiado. Eh, pasó el culto de miércoles, escuchamos el mensaje del pastor principal eh, y en la oración grabada en el culto de miércoles, de nuevo puse mis manos en mi estómago y mi cabeza. Eh, inmediatamente después de que la oración terminó, eh, me tomé la temperatura. Tenía una temperatura de más o menos... 35 grados, 35.7 grados, ya había bajado en gran manera, pero aún tenía ese malestar estomacal, pero después de que acabó el culto de miércoles, inmediatamente casi, eh, pude, tenía esa sensación de vomitar, me levanté, fui al baño y efectivamente pude vomitar, eh, la verdad descansé mucho porque ya me sentía muy agobiado en mi estómago, eh, me fui a acostar esa noche. Aún con un poco de dolor de cabeza, esa noche pues fue difícil porque me levantaba más o menos cada dos horas. Y pues cuando me levantaba lloraba y le pedía a Dios que me diera la gracia para dormir, por favor, que se fuera todo dolor. Me arrepentí y al otro día amanecí con un leve dolor de cabeza, pero en el transcurso del día el dolor desapareció. Y ese es mi testimonio hermanos, para darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios Padre que nos cuida en el espacio espiritual de nuestro pastor principal.